Bernal. gracias, presidente. Eh, pues volvemos al punto donde lo hemos dejado. Comentábamos que el Partido Popular nos está llevando a una época de involución. Eh, nosotros, eh, por llevarnos un poco ayer, hizo una muestra de sus habilidades eh, oratoria política. El Ministro de Interior hizo el chiste de que se retrasó una hora y luego se, eh, la intervención de otra diputada, pues, había retrasado en el tiempo, pues. Eh, nosotros consideramos, o creemos importante, vamos a intentar simplificar un, un siglo de historia en unos pocos segundos. En el año, a los principios del siglo XX, el señor Henry Ford, ese, ese señor que construía coches, fue el primero que pensó, oye, si mis trabajadores tienen mejores condiciones de vida van a consumir más coches. Y entonces llegó Taylor y, lo sumó, y sumó esas ideas al consumo y llegó Keynes y lo sumó a las curvas de la economía y entonces apareció una gran crisis económica y apareció el fascismo y apareció pues, el gran desastre que fue la Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi. Y, sí, señora, sí, señora, también. Se lo iba a recordar luego. Pero apareció también la socialdemocracia y fueron muy inteligentes y para desarticular pues, todos esos movimientos obreros y toda esa fuerza que estaba cogiendo la clase trabajadora en Europa, pues, dijeron, vamos a inventar el estado de bienestar. Y desde el año 1945, pues, empezaron a implantar en Europa las políticas de bienestar y, y se implantó lo que se conoce como el estado de bienestar, algo que a ustedes les ha costado desmontar. ¿Eso costó montarlo? Pues, casi 80 años de historia, ustedes lo han desmontado en dos años. Todo un éxito, señores del Partido Popular. <risa> Volvemos al tema. Eh, hace exactamente 100 años, lo comentaba una senadora, vino el comunismo. Hace exactamente 100 años, ayer, se cumplían unas reivindicaciones que pedían pan, techo y trabajo. Y fueron las masas sociales, la clase trabajadora de, de, la, de la Rusia zarista, la que se liberó, una, una sociedad oprimida que vivía en la pobreza, busquen las similitudes con, con la España actual, y se liberó de esta situación mediante una revolución. Aquí nosotros, ya sé que nos van a echar la, el el cuento del comunismo, pero les vamos a decir, aquí el socialismo que vamos impl queremos implantar va a ser un socialismo democrático y les vamos a ganar en las urnas, no les vamos a echar por las armas, estén tranquilos. Volvemos al tema. Eh, la pobreza, la precariedad, las desigualdades, todas estas situaciones que nos encontramos son decisiones políticas, señorías del Partido Popular, y son decisiones que han tomado ustedes mientras han estado gobernando. El mantra de que no hay alternativa al neoliberalismo es mentira. No es cierto. En Navarra, lo ha comentado la senadora Edo, que vivimos pues muy cerca y, y conocemos las políticas, los lugares en donde ganamos las elecciones o conseguimos llegar a acuerdos de gobierno en Navarra Conseguimos crear un acuerdo de gobierno en el que se, se creó un marco programático en el que la fiscalidad progresiva y la redistribución de la riqueza en rentas garantizadas y políticas sociales ha conseguido unos logros totalmente interesantes. Le invito, señora Castilla, a que venga a Navarra a conocer la renta de inclusión social y la ley de renta garantizada, porque la hemos construido entre los partidos del cambio y, ha supuesto ha que de los 20 millones que aplicaba UPN para renta garantizada en el año 2015 hayamos pasado a 100 millones de inversión en renta garantizada en el año 2017 para las personas que más lo necesitan. Acabar con las situaciones de pobreza energética, acabar con una situación también totalmente injusta, como comentaba el señor de Canarias, las pensiones. Las pensiones en Navarra, nadie cobra menos del salario mínimo interprofesional. 12.000 personas han sido beneficiadas gracias a estas reformas fiscales y a estos ingresos en políticas sociales que se ha hecho en Navarra. Y mientras en el Estado pues nos encontramos con el señor Montoro, el señor que anuncia el crecimiento económico y la recuperación económica y que se va con su maletín muy contento a Bruselas a decir que nos hemos recuperado económicamente, pero que para el año 2018 vamos a tener más recortes en educación, en sanidad y en servicios sociales. Señorías, ¿a quién quieren engañar, ¿A quién quieren engañar con ese tipo de políticas? Ustedes eh, nos están proponiendo un tipo de Estado y eso no es lo que queremos desde Unidos Podemos. Nosotros queremos una España con contenido, no una España de banderas. Queremos un Estado social, señorías del Partido Popular. Queremos decirles, y hemos hecho las propuestas en la moción. Que es importantísimo que sean ustedes capaces de gestionar económicamente este país. Y tienen ejemplos: tienen el ejemplo de la Comunidad Foral de Navarra, terminando, de la Comunidad Fiscal. Tienen el ejemplo también del Ayuntamiento de Madrid, ese que van a intervenir por sacar mil millones de presupuesto de superávit y querer invertirlo en políticas sociales. Y entonces, pues lo vamos a intervenir, porque parece que es un peligro para la economía de este Estado. Entonces, señorías, queremos recordarles que ustedes, mientras ustedes se han dedicado, la ministra lo dijo el otro día, a dar datos y a decir que no, esto es una cuestión de estadística. Ustedes Termine, se, han se han convertido en unos estadistas burócratas que solo miran las cifras y nosotros hemos venido aquí a hacer política, a trabajar con las personas, a recuperar los derechos, a recuperar trabajo, pan y techo, que es lo que necesitan las personas de este país. Muchas gracias.